Los temas, Para qué los qué le voy a resolver si están en el video? Están bajos a todos <risas> Bueno... Uy... ¿Quién, quién viene? ¿Ah, no ¿Tenés Si soplo esta poesía, que hay al borde de mi lengua, quizás en caída libre el alma pierda gravedad, se si escribe que contra el cielo en remota simetría y a la vez fósforo. Es And they join me Es lo común y la corriente Lo que brilla en mis ojos Se reduzca a un celular Ni siquiera reírnos Sea escribir esas dos letras Quién entienda Si lloramos Con no emojis ¡Gracias! hilo, en alegría la no distancia entre las penas una curva se aplana para todos por igual y otra curva se refleje en perversa asimetría por cada privilegio Miseria exponencial